Lo primero que escribí hoy, primero de enero, poco después del amanecer, fueron estas palabras que a continuación quiero compartirlas contigo, como un mensaje de corazón a corazón. Soy Chamalu, desde Bolivia, y con motivo de la llegada del año 2021 y con mal disimulada nostalgia desciendo desde mi silencio para hablar de tu corazón habito junto a la montaña sagrada en un enmarañado bosque de ideas y recuerdos el follaje de algunos episodios como árboles frondosos dan sombra a mi caminata existencial los recuerdos sin categoría estética son quebradizos. Aprendí a desecharlos rápidamente si no me ayudan a crecer. Es fácil identificar un mal recuerdo. Carece de raíz y tiene el tronco podrido. Considero oportuno un día como hoy. primero de enero. y dedicarlo de nuestra vida, evitando de esta manera su influencia negativa perturbe nuestro proceso, nuestro itinerario evolutivo. Anoche sobrevolé mi pasado. Se estaba terminando el año y volví a recordar las huellas repartidas y aspirar nuevamente el aroma de la nostalgia. Me vi, salvaje, silvestre, crecientemente descivilizado, poniéndole ladrillos y fechas a los sueños, consciente de la fecha de caducidad que todos tenemos. Hundí mis pies por un momento en la hojarasca de los recuerdos. Inventaré aciertos y tropezones Crecimientos y felicidades, solidaridades y emprendimientos. Aproveché en esa visita a mi propio pasado, al año que concluyó ayer precisamente, para pisotear algún temor pendiente. Sentí como crepitó bajo el peso de mi decisión. Y cuando me encontré con un mal recuerdo... Rápidamente, extraje la enseñanza y reciclé la circunstancia. Vivir es fabricar buenos recuerdos, me dije a mí mismo. Con ellos crecemos, compartimos y disfrutamos. Es esto: sobra reciclarlos, es un deber existencial, precisamente porque sobra, porque ya no son necesarios. Me deslicé sigilosamente por el laberinto de mi memoria. Constaté que tengo un estilo diferente de vivir. Espero que también tú. Una rana cantaba a lo lejos. Era la hora vespertina. El color del cielo me hablaba de la eternidad. Palpé una vez más la piel de mi fugacidad. Intercepté a la muerte. Estaba caminando invisiblemente a mi lado, recriminé su presencia, me aclaró que su única intención es recordarme la imprudencia de postergar, muy oportuno recordar todo esto, precisamente el primer día del año, hicimos las paces. La vida es multidimensional, mayoritariamente invisible, hay un propósito implícito en cada... Nacimiento, sin embargo, la vida no deja de ser un juego sagrado, pero juego al fin, donde importa menos ganar o perder, porque lo valioso es la experiencia, la experiencia plena, la entrega total a la vida, la fidelidad a la conciencia, el artesanal y cotidiano esculpir nuestra vida como escultura que comienza en el mundo instintivo, animal, y tiene como límite el cielo. Admito, admito haber vivido mi más lúcida locura, haberlo conseguido todo y a continuación renunciar unánimemente a todo aquello que logré para refugiarme en la austeridad y convivir con la frugalidad. Mi familia es mi tribu, y ella incluye montañas y árboles felinos y delfines, orugas graduadas de mariposas y ríos expertos en fluir descomplicadamente, además de alguna gente en proceso de lúcida descivilización. Un día, en mi adolescencia, ya lejana, descubrí que la vida era otra cosa, que incluía encrespadas oportunidades camufladas, reservadas para quienes hayan desenfundado su alerta serena, que sin aprender a vivir se nos escapa el alma, Esa es una de las más importantes enseñanzas aprendidas en el camino. Porque cuando se escapa el alma terminan pudriéndose los sueños en la cloaca de la resignación. ¿Cuánta gente le está pasando eso? Descubrí también que si no ponemos de pie al optimismo, si no disfrutamos la disciplina, si no, si no nos hacemos fuertes con las adversidades, la incertidumbre, la más antigua vecina de la vida podría aprovechar las grietas de la ignorancia e infiltrarse y generar un caos interior. Esa maleza que tiene pétalos tristes y que fructifica infelicidad. Crucé por mis recuerdos. Como de niño cruzaba el bosque camino a la escuela, volví a sentir el aleteo de la finitud, un temblor fugaz al constatar que lo único seguro es lo inseguro, que resulta imprescindible aprender a convivir con la incertidumbre y recibirla con asombro didáctico y a continuación disfrutar de la improvisación. Y danzar al viento, invitándome no a a nada. Me saludó el silencio, escondido en mis profundidades, invitándome a recurrir a él con más frecuencia. Me susurró un invisible, usando el lenguaje de la intuición. Presentí enseñanzas escondidas más allá del follaje de la razón y cuando respiré profundo, constatando la partida del año 2020. Un nuevo temblor salió, no sé de dónde, haciendo caer algunas lágrimas mientras la nostalgia me miraba pensativa. Ha terminado un año, ayer precisamente para dar lugar a otro. El calendario escolta nuestro paso por la tierra. Levanto la vista. Una inmensa interrogante a manera de telaraña se tiene algunas dudas. Ignoro lo que nos espera. Sobrevuelan cerca mío preguntas sin respuestas mientras silencioso emerge el follaje de la incertidumbre dentro del follaje precisamente de lo más profundo de ese follaje incierto una certeza definitiva estoy vivo es suficiente y a continuación retomo la caminata inauguro mi nueva etapa rumbo a la plenitud expresada en aprender a vivir la vida y desglosada en Intenciones elevadas, emociones luminosas, relaciones armónicas, reverente conexión con la Madre Tierra y todo alineado a nuestra misión. Este es el artesanato sagrado al que me dedico. La caminata iniciática que te invito a compartir precisamente desde hoy, 1 de enero de 2021. Si deseas, solo si deseas llevar tu vida a otro nivel. Hemos encendido nuestra, nuestra vela convocando a los guardianes de las dirección esta, donde nace el sol para consagrar esta decisión. He declarado fidelidad a mi propósito, lealtad al bienestar. He prometido ser guardián de mi libertad y a continuación proseguir cultivando las semillas del amor incondicional. He instalado carpa de mi fugacidad en el terreno de la paz y he decidido cultivar en mi zona sagrada mi sensibilidad y a continuación he invitado a los invisibles a acompañarme en esta nueva etapa si quieres y esta es una invitación para ti, también tú puedes sumarte a esta peregrinación existencial para representar lo que cada uno está haciendo con su vida y a continuación rediseñarla con valentía requisitos, estar preparados para todo, en especial para crecer con todo lo que nos pase para fortalecerse con las adversidades y continuar celebrando la fiesta de la vida. ¿Te animas? Con estas palabras, hoy quise decirte feliz nuevo año. Bienvenida, esa nueva etapa, quizá ese tiempo, esa oportunidad que hace mucho estabas esperando, finalmente ha llegado. Quizá esto que estamos hoy proponiéndote era lo que estabas esperando. Desde Bolivia, desde mi corazón, enviarte una vez más un saludo y una bienvenida para esta nueva etapa, que si tú quieres será completamente nueva y con independencia de lo que pase este año en el mundo exterior, en el jardín de tu corazón. Podrás continuar cultivando las flores con pétalos transparentes que hablen de trascendencia, evolución y que permitan tener un día por día esa fiesta de la vida que hemos compartido con quienes se acercaron hasta nuestra escuela para aprender a vivir. Gracias. Buena etapa, buen año, buen viaje inaugural este primero de enero 2021 para ti y la invitación para próximos encuentros, si tú quieres. Hasta pronto. Gracias. Buen viaje.